Vale, esta es una pequeña demostración de, de cómo se truca un servo de rotación normal a rotación continua Este es el primero de los, de los métodos que vamos a ver Es el llamado método del Loctite En el que simplemente se ha centrado el valor del potenciómetro Midiendo desde los cables con un, con un tester y luego, como se ha podido ver en las fotos, en el engranaje de salida se le ha pasado una broca para que el, el engranaje pueda eh, girar libremente sobre el eje de salida. Porque en estos, en estos servos pequeños, el eje del potenciómetro es también el eje de, que soporta los engranajes. Vale, entonces, ahora tal cual está, podemos ver... Que el servo puede girar en un sentido o en el otro. Y según modificamos los valores del el potenciómetro, el ejemplo que está, el sketch que está funcionando en Arduino es el ejemplo que viene con el IDE, el, el ejemplo knob. Además, cuanto más desviamos también alteramos la velocidad de rotación. En este caso, pararlo manualmente resulta un poco difícil, porque hay que ajustar muy bien el potenciómetro. Y eso, este es el método del el llamado método del loctite.